Se fue a la cama con su pantalón puesto, un zapato puesto y el otro no. Diddle, diddle, don't play, mi hijo John. Con su pantalón puesto un zapato puesto Y el otro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 Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno.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 La gatita se cayó. ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn.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 Cae. Ahora ningún boteo verde escalando en la pared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 En el camino, sujeta la mano. Mira ambos lados. Caminar no corras. Juegas seguro. Cruzar caminos hacia el otro lado. Puede ser seguro.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 El reloj marcó 3 Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó 4 Y el ratón bajó Jicoridicoridoc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 La enfermera y la... queda solo el queso se queda solo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 Un cuadrado, un cuadrado, Estoy en todos lados Tengo cuatro lados Un cuadrado soy yo Soy un círculo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 Es un ronquido que a todos despierta ¡Oh no! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar No por los pelos de mi barba chan chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré La amenaza se cumplió y como ven así fue ¡Ja <risa> ja <risa> <risa> oh lobo ¡Es lobo!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 ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡No fui yo! genial, lava bien tu cuerpo, el cabello igual, dame el jaboncito que te